Bueno, pues un nuevo martes. Seguimos aquí en Radio Futuro en el 107.2 de la frecuencia modulada. Lo hacemos con la sesión habitual, los consejos del doctor amor Juan Bustamante. Pues le damos ya la bienvenida, Juan. Muy buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí deseoso de escuchar el tema de hoy, que nos tienes preparado como cada martes y esos sabios consejos que nos ofreces aquí a Radio Futuro, Juan. Gracias, hombre. Aquí estamos intentando que todo el mundo haga las cosas lo mejor posible. Exactamente. Bueno, pues juzgar sin conocer nunca. Ese es el tema que nos traes hoy, ¿no, Juan? Sí, he querido hablar esta semana de esto que hace mucha gente, que está muy feo. ...y que desgraciadamente nos ha pasado a todos... ...o que incluso nosotros lo hemos hecho alguna vez sin querer... ...y que nunca se debe hacer. Es verdad, muchas veces caemos en, por el aspecto físico... ...por la primera impresión que nos dé... ...por pues, hacer ya un, un juicio... ...que es lo que hacemos, ¿verdad Juan? Claro, es que lo voy a comentar en dos sentidos... ...que es cuando nos juzgan y cuando juzgamos... ...los dos evidentemente es un gran error nos equivocamos mucho y, por supuesto, no funciona ni va bien. Vamos a empezar hablando de cuando nosotros juzgamos. Eh, nosotros no podemos nunca, y no hablo solo ya de conociendo a alguien, sino eh, de cualquier manera, no podemos juzgar a otra persona sin conocerle porque no sabemos esa persona quién es, cómo es, cómo se comporta, qué, qué le gusta, eh, en fin. Entonces, hablar con una persona cinco minutos, diez minutos o un día nada más y ya decir... Eres, eres esto, eres lo otro sí y eres tal o eres cual estamos ya eso, prejuzgando y estamos dando ya, digamos un veredicto de algo que todavía no sabemos ni conocemos, uh -huh. y eso pues evidentemente tiene muchas posibilidades de que nos equivoquemos y nos equivoquemos hasta el punto de que si pensábamos que esa persona era tal resulta de que luego demuestra que no lo es y aparte quedamos en ridículo porque quedamos como, anda, pues me he equivocado me he metido la pata entonces, cuando estamos eh, eh, hablando con alguien, conociendo a alguien, o incluso eso, queremos estar con alguien, mmm, juzgar sin conocer es el gran error y es lo peor que podemos hacer. Juan, ¿esto se puede deber a nuestros propios prejuicios? Esto se debe a que hay mucha gente que le han pasado muchas cosas, bueno, todo el mundo nos han pasado cosas en el pasado con sí. otra gente, y ya vamos con la espada en alto y ya vamos a, bueno, es que voy a tener cuidado porque mi anterior pareja me engañó, o me mintió, o me han tomado por tonto o por tonta. Uh -huh. eh, y entonces ya pensamos que lo que nos han hecho otras personas no lo van a hacer la siguiente Y eso no es así, hay de todo en este mundo. Hay gente mala, sí. gente mentirosa, gente egoísta, pero también queda gente que sí que son buena gente, que son legales y que no nos van a hacer nada. Entonces, no sé por qué, pero el ser humano tiene la feísima costumbre de que siempre mira más lo negativo que lo positivo. Y siempre va con miedo, siempre va con rechazo y siempre va con un eh, por si acaso. Uh -huh. eh, entonces, por eso se juzga sin conocer y por eso eh, viene la equivocación. Además, a mí personalmente es que no me gusta que, que me hagan eso, que me juzguen sin conocerme y me digan porque eres un creído, porque eres un tal, porque eres cual, digamos. pero si no me conoces, o pues, sea, ¿por qué está dando ya por hecho que soy así? primero conóceme y luego opinan, no al contrario, porque como he dicho, si no, nos equivocamos. Exactamente, Juan, porque cada persona es un mundo y si nos hacemos esa película mental sobre los demás basada, bueno, casi siempre como has comentado, en experiencias previas que hemos tenido, bueno, pues eh, lo que imaginamos eh, lo hacemos con una base más bien en la, en la apariencia física, pero no en lo que esa persona pueda tener por dentro. Es que desgraciadamente hoy el físico manda demasiado, sí. que lo hemos comentado otra veces, que la televisión y los anuncios nos venden que todo el mundo tiene que ser guapo, tener un cuerpazo, y eso es mentira, cada uno somos de una manera, cada uno tenemos un físico, no todo el mundo tenemos la suerte o tiene la suerte de tener un cuerpo espectacular, y eso no quiere decir que la persona no valga, simplemente es un escaparate, que cuando tengamos 70 años todos vamos a estar igual de feos y arrugados, y está todo el mundo con el físico como que es absolutamente fundamental y si es mujer y no tiene un tipazo, no sirve y si es un hombre y no tiene un cuerpo y está musculado, tampoco sirve. Eso es toda la porquería que nos han metido y luego resulta de que la persona más normal físicamente, a lo mejor es la persona más maravillosa del mundo y el que es tan musculado o la que tiene el cuerpo tan de modelo luego por dentro no vale nada. Sí. Ese es el problema y ese juicio lo hace muchísima gente. A mí me lo han hecho yo, cuando he conocido a alguna y me ha visto que estoy un poco delgadito, a ver, no estoy canijo ni nada de eso. Cada uno tiene un otro físico, que soy alto, soy un poco más delgado, y nada más que por eso ya me han rechazado. Y han dicho, no, pues mira, no me gusta, y no, además me han dicho, no, si tuviera dos o tres kilos más estaría mejor. Que está feísimo eso, por supuesto. Uh -huh. Y ya me han juzgado, y he dicho, pero tú me, tú me has conocido, tú me has tratado, tú has compartido tiempo conmigo para ver, aunque estoy, como tú dices, delgadito, a lo mejor te puede aportar muchas cosas que no te aportan otros, entonces está muy feo, muy feo. Y la gente prejuzga muchísimo, y por eso digo que no hay que hacerlo porque a nadie nos gusta que nos lo hagan. Juan, brindar el beneficio de la duda en este caso, ¿no? Es que mmm, yo siempre digo que, como en todo en la vida, no puedes afirmar algo si no lo has comprobado primero, exacto, como en la, como en la comida. Tú no puedes decir, a mí no me gustan las gamba, pero tú has probado las gambas, no. Entonces no sabes si te gustan o no, pruébala primero y luego opina. No, es que no me gusta, que no me gusta. Uh -huh. Yo he de pequeño, yo decía que no me gustaban, un día las probé y me gustan y hoy me como platos y platos de gamba, Fíjate tú, uh -huh. o sea que por eso mismo hay que, eh, antes de opinar y antes de juzgar, hay que comprobarlo. Que después en lo que tú pensabas, pues no pasa nada, cada uno por su lado. Pero es que te puedes llevar muchas sorpresas y yo me las he llevado, ¿eh? Claro que sí, porque es un error que hemos cometido todos en algún momento, Juan Aquí Yo sabes. me acuerdo que hace mucho tiempo había una compañera en el instituto, sí. de hace muchos años que Yo la juzgué, la pez juzgué, que hice muy mal, por su aspecto Porque la veía así, siempre vistiendo como muy provocativa Yo pensaba, bueno, esta es de las que se va con todos los que le vienen Sí. Pues me dio toda una elección porque empezó con uno Y yo pensando, bueno, con esta va a durar dos días, con este, perdón, con este va a durar dos días a no estar con él, nada. pero bueno, pues estuvo con él, siguió pasando el tiempo. Yo le veía con él y con él y con él, y al final creo que hasta acabaron casándose. O sea, que para que tú veas como yo me equivoqué y pensé que esta pobre chavala, pues, era una cosa que yo creía y al final no. Y fue, pues, como se suele decir, una lección: es decir, ves, por haberla juzgado por su aspecto, al final resulta de que es una mujer que merece la pena, uh -huh. fiel, leal y que ahí sigue con su pareja. Lo que hablábamos, Juan, darle mínima importancia al aspecto visual. Porque nos podemos, ¿Claro? nos, podemos nos podemos, no, nos no solemos equivocar. Es que el 95% de las veces por no poner más, te vas a equivocar seguro si te no. Entonces, como he dicho antes, no hay que hacerlo ni nosotros, con quien estemos conociendo o con quien sea, por su aspecto físico, ni por su forma de hablar, ni por su forma de comportarse. Hay que conocer bien primero a la otra persona para luego dar el veredicto. Y el otro punto que dije, pues uh -huh. es lo contrario. Tampoco debemos permitir que una persona nos prejuzgue. Si no nos conoce, no podemos permitir que nos diga, porque eres esto, porque eres lo otro, porque no sé cuánto. No, no vamos a ver. Conóceme primero y después opina. Uh -huh. Primero, preocupate de, de ver cómo soy, de ver cómo pienso, de ver cómo me comporto, de ver lo que hago, de ver lo que me gusta, lo que no me gusta. Y luego entonces ya puedes hacer un una especie de análisis y decir, pues oye, esta persona es lo que pensaba, sí o no. Pero como eso no lo hace nadie, hoy todo el mundo, como hemos hablado otras veces, tiene mucha prisa, y todo el mundo quiere hoy todo ya, pues ya es quedar contigo un día o dos días y dicen, esta persona es así. Pues no, en dos días es imposible que lo sepas. Exacto, Juan. Quizás sea mejor preguntar antes que... ...asumir una realidad que realmente no existe... ...que nos estamos inventando. Lo que hay que hacer siempre es eh, eso... ...preocuparse en conocer a la otra persona... Exacto. ...y durante un tiempo... ...y ver eso, cómo se comporta... ...qué le gusta, qué no le gusta... ...cómo habla, cómo piensa... ...y cuando haya pasado un tiempo... ...entonces es cuando podrás decir... ...pues mira, esta persona me gusta o no me gusta... ...o me veo compatible o no me veo compatible... ...lo que no puedes hacer es... ...quedar una sola vez... O hablar un solo día o dos días y decir, no me gusta, es un creído, o es un tal, o es una niñata, o es un no sé qué, en fin, llamarle de alguna manera, ponerle algún calificativo. No se puede, porque no le conoces, uh -huh. ni te conoce. Juan, y a veces conocemos aspectos así de, de la vida de la otra persona, no solo el físico, y también tendemos a, a juzgar, por ejemplo, cómo se peina, cómo habla, la edad... La religión es que yo veo y me da bastante tristeza a muchísima gente que te juzgan por todo. Uh -huh. eh, yo se lo he comentado algunas veces a las amigas mías y se reían y dicen: No, pero es que es verdad lo que dice cuando decías. En el caso de vosotras, si estás muy delgada, le dicen: Hay que ver qué cariña está, cómo te estás quedando. Ahora, si engordas un poquito, hay que ver cómo te estás poniendo de gorda. O sea, nunca están conforme con nada. Todo el mundo de siempre haga lo que hagan no les gusta y no están conformes. Eh, y, y todo el mundo es lo que hace es juzgar continuamente hay que ver cómo va vestida hay que ver cómo, cómo está le he visto tomar café con uno y después con otro esta será una buscón o sea, siempre están buscando algo para, digamos, calificarte o para atacarte y, y eso de juzgar lo hace todo el mundo mucho y ya digo, es lo peor que hay a mí no me gusta nada yo cuando he conocido a alguien y me ha juzgado rápidamente he perdido todo el interés en esa persona sí. porque me parece carísimo me parece una falta de respeto y yo no, intento no juzgar a nadie hasta que no conozco. Si lo hacen conmigo, evidentemente, pues no lo permito. Además, si nos damos la oportunidad de conocer a esa persona, posiblemente nos llevaremos una grata sorpresa en muchas ocasiones, ¿no, Juan? Yo me he llevado sorpresas de personas que creía o pensaba que eran de una manera y luego al conocerla han sido personas que eran todo lo contrario. Eh, por ejemplo, alguna vez que conocí a alguna y he pensado, bueno, esta es una tristona, o esta es muy seria, o esta es una, una mujer muy apagada. Y yo la he ido conociendo y me he dado cuenta que, que no, que era simplemente que ella da esa impresión, pero luego era la más simpática, la mujer más inteligente, la más la más abierta, la, la mejor. Y por eso el consejo que estoy dando es ese, es conocer primero, uh -huh. preocuparos en ver cómo es realmente la otra persona, olvidaros de lo que os han hecho las anteriores, las anteriores son las anteriores, y lo de ahora es lo de ahora, la costumbre esa que tiene todo el mundo de siempre está mirando al pasado, el pasado ya está terminado y nunca hay que tocarlo, hay que centrarse en el presente y en el futuro. Como puse una frase una vez en mi Facebook, vivimos eh, preocupados por el futuro, recordando el pasado y nunca viviendo el presente. Sí. Pues, pues tenemos que vivir el presente... Vamos a dejarnos de juzgar a la otra persona, vamos a preocuparnos en ver cómo es, quién es, cómo se comporta, qué le gusta, qué no le gusta, primero, y luego ya, vemos si nos conviene o si no nos conviene. Así que juzgar nunca, nunca hay que juzgar a nadie, ni que nos juzguen, claro. Exactamente. Ir con respeto, ¿verdad, Juan? Porque si respetamos a la otra persona, es muy Hombre, probable ya que no que nos prejuzgue el respeto es fundamental, para mí es absolutamente prioritario y número uno eh, cuando sí. estoy conociendo a alguien que me respete en todo, mi forma de hablar, de pensar, de vestirme, igual que hago yo con la otra persona. Yo no le voy a decir a otra persona ni cómo tiene que vestirse, ni lo que se tiene que poner, ni lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir. Y eso desgraciadamente es uh -huh. uno de los motivos cuando me han preguntado siempre, ¿y cómo es que no tienes pareja? Digo, pues porque me han faltado el respeto desgraciadamente muchas, de uh -huh. todas las maneras. ...y digo yo, eso no lo voy a permitir, el respeto siempre tiene que ser en ambas partes... Uh -huh. ...y el respeto forma parte también de esto de lo de juzgar... ...tampoco hay de juzgar, porque si juzgas, ya está faltando el respeto. Bueno, pues fuera prejuicio, que es lo más importante, el respeto... ...y si te parece, nos resumes un poquito, antes de terminar, Juan. Pues el resumen es que cuando estemos conociendo a alguien de lo que sea... Eh, ...que, bueno, o sin conocer, o alguien que, no sé, que se nos presente o lo que sea... ...que nunca se juzgue a la otra persona porque no la conocemos... ...y como no la conocemos no somos nadie para decir es, eres esto o eres lo otro... ...igual que no nos gustaría a nosotros que alguien nos juzgara... ...y nos etiquetara desde el primer día... ...primero hay que conocer, primero hay que preocuparse de eh, investigar... ...o de saber quién es la otra persona... ...y una vez que ya lleve un tiempo... ...conociendo a esa persona... ...entonces podrás hacer el juicio... Uh -huh. ...pero no lo hagamos desde el principio... ...porque nos vamos a equivocar... ...vamos a meter la pata... ...y sobre todo... ...vamos a quedar mal... ...así que eh, antes... ...de asegurar algo... ...primero hay que comprobarlo... ...pues hay que dar el consejo... ...de hoy... ...juzgar sin conocer... ...nunca... ...así... ...nunca... ...Juan... ...antes de terminar... ...te parece que recordemos... ¿Tus tres libros que tienes editados? Sí, claro. Mis tres libros, Digo, pues, pues recordar que están a la venta en Amazon. Sí. También se pueden comprar en cualquier librería, pero sí es más cómodo en Amazon. Eh, y son, eh, uno, para superar la ruptura, que es ¿y ahora qué? A la vez para superar una ruptura, donde sí. ayuda a la gente a lo que tienen que hacer para volver a estar bien después de una ruptura que se pasa muy mal. El segundo es eh, nosotros dos, ¿cómo mantener la pareja? Donde doy consejos de lo que se debe hacer y evitar estando en pareja para que vaya bien o lo mejor posible. Y el otro es el de, así no, errores al conocer a alguien. Las cosas que nunca se deben hacer cuando estás conociendo a una persona para no meter la pata y para no estropearlo. Y el próximo ya en mente, ¿no, Juan? El cuarto libro, estoy ya escribiéndolo, uh -huh. empezó a escribirlo hace poquito, que se va a titular ¿Cómo encontrar tu felicidad? donde voy a dar pues también consejos de lo, que debes, de lo que debes hacer en tu vida para ser lo más feliz posible, pero ya no solo en pareja, sino en todo. Aquí ya hablo en general, eh, en pareja, con amigos, en familia, incluso en el trabajo y en fin, en tu día a día, el, el ser lo mejor posible y el disfrutar de cada día como si fuera el último. Pues Juan, muchísimas gracias y expectante y deseoso de ese cuarto libro. En el momento que, bueno, salga la luz hablaremos de él ampliamente. Gracias, como te digo, y la semana que viene, el próximo martes, mucho más aquí en Radio Futuro, en tu sesión, los consejos del doctor Amor. Pues como siempre, un placer, gracias a todos por estar ahí y, bueno, pues que tengáis una estupenda semana y nos encontramos aquí el martes en mi sesión. ¡Feliz semana, Juan! Y Igualmente, un abrazo.